Ay chicos, me está dando un hambre feroz mm, Ya sé, me voy a preparar un rico plato de ropa vieja Así que no bueno, como Muy bien, ahora cocinar la salsa Una mm, mm, salsa de tomate Muy bien, y ahora echarle la carne deshilachada ¿La carne deshilachada? ¿Dónde está? Ah, de veras, la, ya la acabé Se acabó Bueno, voy al supermercado a comprar un poco más Ah, espera, se me olvidó la billetera uh, bueno, voy por ahí, ánimo ¿ah, uh, rayos, la puerta no abre Creo que me da, creo que me queda afuera Ay, no, bueno Por suerte siempre traigo la llave a mi costado Uno nunca sabe ¡Se rompió esta porquería! Y ¿ahora cómo voy a entrar? Bueno, tendré que ingeniármelas las decisiones difíciles requieren medidas drásticas. Bueno, creo que así iba el dicho. Abran paso, abran paso, abran paso. <risa> <risa> Ay, Uy, bueno, eso no funcionó. Ya que el plan B. ¿Dónde sale el auto? Ay, qué tonto. ¿Por qué no llamo a mi perrito? Después de todo sabe contestar el teléfono. Y le pido que me abra la puerta. Por favor, contesta. ¿Hola? Hola, perrito. Necesito que me abras la puerta. ¿Quién habla? Soy yo, Cuba. digo que por favor me abras la puerta. ¿Qué, Cuba? ¿Quién ir con él? Eh, creo que está afuera. ¿Qué? No, no, no. Yo soy Cuba. Necesito que me abra la puerta. Me quedé afuera intentando comprar. ¿Y hey, Cuba. Quieren hablar contigo. ¿Ah, o okay? ¿Qué? Espérate, espérate, espérate. No, no voy a irte enseguida. Espérate, no me cierres la puerta. Espérate, no me cierres. <risa> Ay, no me importa llamar de nuevo, lo intentaré otra vez. Ay, rayos, se me acabó el saldo. Ya que ni modo, tendré que pensar en otra cosa. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. ¿Listo? ¡Paren! Ah, punte. ¿Qué? ¿Qué de dónde ¿Salió? ¿Qué me puso el taco de encima? Time money! ¡Oh, yeah. ¡Sácame de aquí! ¡No estamos en 1962! ¡No, no, no, no! ¡Sárgate de aquí sácame! ¡Ah, fuck yo! ¡Ay, ¡Uy, vaya vistazo al pasado! ¿Qué sigue? ¿Que Rusia quiere instalar misiles otra vez en mis playas? Respectivo ah, respeto. Ya que ni Muy bien, supongo que esto es un poco ilegal. Así que, bueno, para que no me entregue tantos problemas, voy a intentar otra cosa. Oh, y ahora, ¿qué voy a hacer para entrar a mi propia casa? Um, no sé. Um, ¿Romper la puerta? No, muy cara. Uh, pienso, pienso, pienso. Oh, y ahora poder ayudarme? ¡Yo! El chapu oh, ¿Quién eres tú? Pues soy el Chapulín Colorado, por eso me invocaste para ayudarte. ¡Síganme los buenos! ¡Uy! Bueno, pero es nada. Bueno, sea lo que seas, necesito que me ayudes por favor a entrar a mi casa. Vale, vale. Voy a ver, tan solo necesito ver lo que pasa. ¡Ya sé lo que pasa! ¡La puerta está cerrada! No, oh, ¿en serio? Bueno, descuida, con unos pequeños golpecitos y listo. Pero ten cuidado, no lo vayas a golpear muy fuerte. ¡Ay! ¡Qué bruto! Bueno, supongo que tendré que pensar en otra cosa más para entrar. Intentaré algo, pero esto básicamente rompe toda la cuarta pared y todo lo canon de la serie. A ver tú ¿Eh? ¿Quién habla? Yo aquí abajo Escucha, estoy rompiendo la cuarta pared en este justo momento Pero ¿podrías dejarme entrar a mi casa? Eh, primero que nada, ¿cómo saliste del cuadro? Y segundo, eh, no puedo, estoy medio ocupado en este justo momento Ah, bueno Pero por favor, ya pues, no me hagas quedar en ridículo Lo siento, pero aquí yo solamente tengo el control Espérate, ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora que desaparece, seguir trabajando. Bueno, tal vez si hago un agujero pueda llegar a la sala, aunque sea... A ver... Bueno, ya llegué. ¿Y ahora en dónde es que estoy? Ching Chau. No, puede ser, llegué hasta Asia. Ay, ok. Bueno, supongo que tendré que iniciar de nuevo Bueno, por suerte tengo aquí el agujero Imagínense si no lo tuviera, tendría que viajarme en avión Cosa que no tengo dinero y aparte el alza económica está bastante mal Y pues, chin chau ¿Cómo lo tapaste tan rápido? Chino, trabajar rápido Ay, a romper mi alcancía Tres semanas después bueno, me gasté todos mis ahorros, pero ya llegué por fin, pero... No, mi casa se incendió, no, mi caseta, mi casa, no, mi caseta, mi casa. Oh, no. Gracias por preocuparte por mí. ¿Qué? ¿Y tú cómo saliste? Por la puerta de atrás. ¿Estaba abierta? Sí. ¿Y ahora es que me lo dices? Pero descuida, Ya sé por qué hiciste todo esto, así que te preparé lo que tanto querías. ¿En serio? Sí, aquí tienes un buen plato de ropa vieja. Ropa vieja, sí. Digo, ya mejor termina el video, ¿no quieres?